Caminando de tu mano estoy, yendo para toda dirección En ti confiaré, en ti me refugiaré Camino de su mano yo, yendo para toda dirección Y me refugiaré Camino de su mano Yo contigo estaré Camino de su mano Sé que soy humano Me caigo, me levanto A Dios yo represento En Él está toda mi confianza Si tiro la toalla Él es mi esperanza yo, celoso, amoroso, todopoderoso, sacar de mí toda enfermedad. Yo camino hacia ti para tener santidad y aprender de ti. Nada ni nadie me detendrá, en ti esperaré, confiaré, seguiré. Tu presencia llena mi ser. Y si no estás conmigo, ¿quién lo llenará? Pues necesito de ti, de tu dirección, para caminar contigo con motivación. Un camino angosto para la salvación. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré, en ti fluye mi ser. Nada ni nadie me detendrá porque contigo caminaré. No hay nada que temer, contigo estaré A donde vaya estarás, contigo hasta el final Camino de su mano yo No hay nada que temer Camino de su mano yo Contigo hasta el final Padre Santo admirable como tú no hay nadie, tú eres el dueño de mi cuerpo entero, úsame como instrumento para todas las naciones, que tu nombre en lo alto cambie corazones, tu amor incomparable, tu sacrificio vivo, muchos se burlaban, pero hiciste lo correcto, te entregaste en la cruz, acabaste la maldad y todos se asustaron, el Hijo del Hombre... Resucitado, se acabó todo el enemigo Asustado hubo fiesta en el cielo El padre alegre está Somos pura sal pa toda la humanidad Renueva mis fuerzas para poder seguir Aunque caiga me elefanto. Me siento en un redil, Como redimido funky Le damos el fusil Porque con Cristo yo vivo Y me siento muy feliz No hay nada que temer Contigo estaré A donde vaya a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 La música cueva.